¡Genial! Hoy Patricia va a desbloquear sus ventajas exclusivas por pertenecer al proyecto de Albato Wash Esto es una gran familia y estamos todos muy contentos, estamos esperando un poco la reacción que va a tener Ella no sabe muy bien lo que espera, así que va a ir al centro de Albato Wash en unos minutos Para desbloquear sus ventajas exclusivas por pertenecer a esta gran familia Pues sí Jorge, la verdad es que estoy súper contenta porque estaba esperando el día pues con un montón de ganas Y bueno, estoy impaciente por ver qué es lo que me tienen preparado los chicos Pues vamos para allá, let's go! ¿Qué patri? ¿Estás preparada? ¡Allá vamos! Bueno, aquí tiene tu camiseta, te la pones y nos vuelvo al lío. Genial, Lolo, perfecto. Woo!